¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? ¡Qué gusto me da saludarles! Estamos en un podcast más Hoy tengo un invitado muy especial Tengo mucho tiempo de no platicar con él Así que ya se imaginarán Está con nosotros ¡Luki Coronado! Qué gusto me da saludarles, mi gente. Y aquí tenemos ya, ¿qué dir? No, no es mi amigo, es mi compa. De muchos años, tenemos muchos años de no vernos, Lucky Coronado. Mi querido Lacho, un honor no, que hombre. me hayas hecho aquí la, la, la invitación. Este, qué bueno que no te equivocaste nuevamente con el apellido. Oye, espérame, pero 25, es que los, los diles 25 20, veces, güey. 25 para eso, sí, más o <ríe> menos. Oye, es que no vino mm. el, el compañero que pone el cartón. Ah, sí. Y ahorita va a salir el aplauso si aplaudimos todos. Sí. Oye, Luqui, muchos años de no vernos, pero durante todos esos años jalando, jalando, jalando, jalando, generando, creando en un medio cero, cero simple y cero sencillo y cero fácil. La gente ve a los productores eh, y dicen ah no! Pues se la pasa toda madre y gana un chingo de lana. Y, y, y, y, y a veces no es así. Fíjate que nunca o sea yo no me imaginé que iba a estar en este medio. Yo me dedicaba a la compra y venta de cero. Yo vendía cero. O sea, o sea nada que ver. Wey. Nada que ver, nada que ver. Y luego por yo en realidad empecé este ambiente por Arnulfo Jr. Ya. En mi compadre Arnulfo, que le mando saludos a mi compadre Arnulfo. Por él empecé este en este ambiente. Le empecé a mover este, fechas okay. una, una fecha, funcionó Y luego, ay, compadre, pues Ah, porque él me decía eh, En ese entonces este, estaba Traía a su hermano Lalo también la agenda sí. Y total, me dice, pues ay, ayúdame Y empezamos a, a A vender fechas Y me empezó a funcionar Y luego, después él, En ese entonces se juntaba mucho con Juan P. Moreno sí. Y yo hacía paquetes Juan P. Moreno, Arnulfo Jr. Y luego, después, eh, por, por mi papá, conozco a una agrupación que se llama Furia Felina. Okay. Entonces hacía paquetes Arnulfo Junior, eh, Juan P. Moreno y Furia Felina. Pero eran todos los grupitos que, que, que tenía. Y para no hacer el cuento tan largo, yo creo que en seis meses yo ya tenía diez grupos. O sea, chiquitos, pero. No, qué, no, no, qué no. Pero yo como que era lo seguía en lo de la vendimia del acero. Ya. Yeah. Entonces me pedían más grupos. Y pues en ese entonces los grupos este, Los manejaba Jocar, Don Joel Cano sí. saludos a Don, Joel Cano, Don sí. Servando Cano Y, y los que eran los, los que Tenían Moven todo, todo sí. el, el, el Entonces en una en una, este, en una promoción que hacen de radio Me hablan y me dicen Oye, ¿puedes llevar a, a Furia Felina? A la promoción de radio Ah, pues perfecto de, Era, una, era un, una promoción del Día del Padre okay. este, Participaban los papás y, y el grupo iba a ir a tocar a su casa entonces, iba Cadetes y Furia Felina. Y ahí veo a Don Joel Cano. Entonces, ahí platico, voy, me arrimo con él y le digo, este, me gustaría este, manejar grupos y total, o sea, los grupos que usted, que usted maneja. Me Dijo, sí, búscame tal día. Y total, lo busqué y ya, pues, esa es otra historia. Bueno, ya cuando, este, eh, que... Llegamos a acuerdos de que sí, tú, tú ponte a jalar y todo. Y, pero él me atendía personalmente. O sea, un joven, el que tú me hablas a mí. Y de ahí fue otro, otro partido donde ya, pues ya traías ahora sí el grupo que tú quisieras. No, aparte es porque sí. se te abre una puerta muy importante con el don. Sí, sí, pero este, fue, fue algo, te digo, que no lo planeé. O sea, una cosa me llevó a otra. Y luego de ahí ya, pues, este, trabajaba con grupos la de. Pero la primera vez, la primera, primera vez te atendió. Sí. <risa> ¿Seguro? O sea, me atendieron a medias. Ya. O sea, fui, estuve, estuve como dos horas y yo... ¿Qué, ¿De qué, qué se trata? ¿qué onda? Y, y total, yo bien enojado, y, pero ¿cómo entonces para qué me citan, si? Sí, pobre, sí, sí. Y yo tengo otra cosa que hacer. Y, la y, vuelta bueno. y, y total, me voy bien enojado. Y luego después pues, me hablan, este, un... Ay, Geras, esa es la historia. Entonces, pues, <risa> entonces un, eh, me hablan, oye, queremos a Arnulfo Jr. Y yo, ah, déjame ver si estoy libre, si está libre, si está libre, pero no te la vendo. Ah, yo, ¿por? Pues, porque, así, de esas, no, que yo sí. dije, no, pues, no, espérame, ¿cómo? Y, esto, y total, ya me habla después directo a un Don Juan, ¿qué pasó, Don Lucino? Pues, ¿qué le hicieron? No, es que yo fui, estuve como dos horas ahí, y luego me atendieron y, y fue como que muy, venga, se puede venir a la oficina, así, y, y ahí ese día sí me atendieron de bola. o sea, llegué, si ¿sí con Don Juárez, pásale, y, a, y a, a ver, dígame, no, pues es que mire, así, así, así, yo tengo estos grupitos, me piden más grupos este, y quisiera pues hacer equipo. De ahora en adelante usted me habla a mí y yo le voy a vender los grupos. Y ya fue el parteaguas para, para acapararme en el mercado y luego de ahí me, me, o sea, esa puerta me lleva a, a dar con cercanes. Entonces don Servando Cano, que en paz descanse, que ahora… Hago las, la, la relación comercial con la licenciada Claudia Cano, que sí. le mando muchos saludos a, a mi comadre. Y así fue como sin querer queriendo una cosa me llevó a otra. Pero te metiste, compadre, a una a, a un medio fuerte y pesado, y me refiero fuerte y pesado en el buen sentido, porque pues está la rebatinga y la lucha por los grupos y todo este tipo de cosas. No, no es nada sencillo, digo, al menos de lo que uno va conociendo... Sí, sí es, sí es un, un medio complicado. Mucho. Cuando no hacen las cosas bien, sí, cuando haces las cosas bien, pues aquí seguimos todavía ya. Sí. Dieci, voy para 17 años. Ya. No, pues. Sí. Ya es bastantito. Entonces. Y empezaron, en ese momento empezaron a no sé qué pasó, como, un, como un, un, una plaga, o no sé qué se puede decir, y empezaron a salir muchos representantes, ya todo el mundo... A todos manejaban... Sí, grupos, tu, entonces pues yo seguía con, con lo mismo, o sea seguía con esa línea, y digo, y sí muy muy orientado, muy aconsejado por, por estos señorones, este de que las cosas manejalas así, no encarezcas el grupo, este, o sea, sí tenía mucho apoyo, porque las cosas las hacía bien, los anticipos no son tuyos, si te dan anticipos, o sea, cosas claro, así... Claro. Y lo fui haciendo bien, entonces yo creo que, que el seguir los consejos de esa gente creo que es lo que hoy todavía, pues aquí estamos. Eso es bien importante porque hoy en día, eh, platicábamos un poquito antes de iniciar a, a grabar el podcast, que hay nuevas generaciones que creen que las cosas son fáciles y las cosas no son fáciles, parecen fáciles con gente como tú y algunos otros compañeros que conocemos que, que han trabajado. Que se han preparado, que han luchado, que pasaron las buenas, las malas, las peores para poder estar donde están, ¿no? Pues, digo, nos, a mí en lo personal me, me ha tocado pas, pasar muchos procesos muy difíciles. Este, pues en aquel entonces, cuando estaba muy fuerte lo de la delincuencia sí, y todo eso. entonces, sí. Pero, como te digo, mientras hagas las cosas bien, o sea, haciendo las cosas bien, es más tardado, pero tarde o temprano te tiene que ir bien. Si haces las cosas mal. Pues se ven las cosas ¿Te tocó? Sí Pero haciendo las cosas bien Pues no sí, O no, sea no. yo Oye no no yo Lo que pasa es que sea... también a veces En ese tipo de situaciones Yo me acuerdo porque Que era 10, 2009 2010 Más o menos ¿No? Uh -huh. Y yo me acuerdo que incluso Cuando estábamos nosotros Por ejemplo en Televisa Nos mandaban hasta ¿Sabes qué? en carros diferentes? Y esto y lo otro Y dices tú vas con el cookie En la mano a Sí. Porque estaba muy complicada la época... Pero pues en el tema... De, de, de lo musical... Y sobre todo en el rubro musical... A veces se presta mucho para, para, para... Pues es música que le gusta... Pues a todo ese tipo de personas, ¿no? Pero aquí está bien fácil... Tú vendes grupos y te pagan un grupo... ¿Ya? ¿Se acabó? Oye, pues todo pero eso... no sé... Sí, porque en realidad también... Pues uno no sabía... Eran de... Le... Oye, pues es que no... No, no sé... Pero yo vengo... Me pagaron un grupo... Y, y, y, y ya voy, no... Y ya... Y es... Digo... Una de las cosas que te decía, y hay gente que, que te daban anticipo, se quedaban con el anticipo, de repente no iba el artista, oye, ¿dónde está? No, pues, entonces sí hubo muchos fraudes también en, en aquel entonces ¿En de gente que, que se quedaban este, con, pues, con los anticipos, o no llegaba el artista, oye, ¿por qué no digo no? Pues es que, porque a mí me tocaba, que oye, ¿me puedes este, traer este grupo? Pues es que iba programado, sí, pero es que pues la persona que se lo compré no, no, pues, no me lo trajo, porque no, pues, no sé. Le dimos el anticipo y ya nos supimos de él. Ah, bueno, pues, y la misma agrupación ya después se las llevaba yo. Ok. O sea, lo, el mismo que ellos habían, habían contratado por otra parte. Ya. Yeah. Ya después, bueno, pues échame la mano porque ya lo tenemos anunciado. Entonces ya de repente he hablado con Don Joel, dije, Don Joel, fíjese que pasó esta situación, vamos a apoyar a la gente, ya está anunciado. Sí, vamos, o sea, sí ha habido mucho, mucho apoyo y yo creo que eso ha sido parte también de, de pues, seguir vigente en este medio. El que tú te manejes de esa manera te ha hecho tener generar muchas amistades y gente que confía en lo que tú haces, ¿no? Sí, sí. De hecho, en un, en un programa iba a ser un evento en, con Arnulfo, de hecho, y uh -huh. íbamos a hacer promoción a gente regia. Ok, sí. Y en aquellos años, eh, no sé si se acuerdan cuando se, se usaban las botas de color, que las sí. de, de avestruz de color. Sí, bueno, cómo no. Sí, como entonces, este, yo me compré unas color verde, porque Arnulfo usaba también de colores y tal, tal. bueno. Y estamos en promoción de gente Regia. Y me dice Fer, oye, ¿dónde, ¿cómo le hiciste para alcanzar a, a, la, a la avestruz verde? Y ya, ¿no? empezamos a bromear Y ahí nos hicimos súper amigos. Sí. Y después empiezo a trabajar con talentos de televisión por Fernando Lozano. Es o sea, una cosa después me llevó a otra. Sí, es que mi compadre, compadre tuyo también, es un tipazo. Sí. Es un tipazo el canijo. Este y, y, y, y, y después de todo esto musical ¿Dónde fue el, el, el brinco? Al teatro Empiezo a mover talentos de televisión Ajá. Eh, De hecho con Fer eh, Hacíamos el show de Romuleando sí, cómo no. Que él caracterizaba sí, a, a sí. Don Rommel Y lo presentábamos en antros ¿Sí, ¿Con Chilinflas? No, no, no, no, no era, ah, ese era, el sí, era el solo En aquel entonces se llamaba Romuleando okay. y, y lo presentábamos en antros Y pues empiezo a conocer más más este talentos eh, este de, de televisión tiempo. y luego por pato zambrano empiezo a conocer talentos nacional porque entonces él cuando estaba allá muy muy, muy metido estaba en lo nacional allá. sí tal para no hacerte el cuento tan largo después ya ya manejaba talentos locales y talentos nacionales Entró hoy el día digo tengo si Sigo teniendo mucha amistad con Lalo España, que es un, un, una de las personas sí, con, con las que trabajo mucho, con Iurka y varios, varios, varios talentos más. Y de ahí, eh, un día dije, bueno, quiero hacer teatro. Porque había hecho teatro aquí, me invitaron a, a, a hacer teatro. Ahí sí voy a omit omitir muchas cosas. Bueno, me invitan a hacer teatro, el proyecto no funcionó, como que hubo ahí algo ahí que... que mal manejado. Mal ¿no? manejado. Y yo me quedé con las, dije, no, yo tengo que hacer teatro. En ese entonces estaba muy fuerte el, el, el talento de, de multimedios. Sí. Entonces hago el proyecto de la pastorela VIP sí. con puros talentos de multimedios. O sea, todos eran puros talentos de multimedios. Y la hacía lunes, martes y miércoles, hacía tres días por semana. Pero en ese entonces Chavana traía un proyecto musical, que le funcionó muy bien, que se llamaba El Rey del Tribal el puro licenciado, sí, el de esos sí. temas entonces, por los contactos que yo tenía en México, me dice, oye compadre quiero hacer un, un tour de medios en México entonces, hablo con mi contacto de México, y hacemos un tour de medios en televisión, o sea, todo, todo lo nacional, uh -huh. y yo descuidé un poquito el, el, el, la, la pastorela porque okay. estaba, digo, intercalaba los dos entonces me funcionó más o menos. Y yo dije, pues yo me, me quedé con la espina de, quiero este, volverlo a hacer. Y en la siguiente temporada me se echaban así la hace yo le entro. Entonces ya ahí fue como que ya empecé a, okay. a, a, a, a incluir talentos un poquito más fuertes. Este, se incorporó eh, Jazmín, Jazmín con j que ya sí. duró con Maligna como siete años, o sea, en el programa seis siete años. La mole, que en ese entonces la mole era el magomeado. Él estaba en... PGB. Sí, sí, sí. Con, con Poncho. Sí, el, cómo no. Todavía no traía así el. El, el, el, ya era, no, el, el empuje que traía. Eran hoy. los Manriques. Eran los Manriques en, en el fútbol, güey. Bueno, eh, yo los incluí a los Manriques porque estaba el Morocco y estaba este, la mole. La mole era el diablo y Morocco era, era un pastorcito. Okay. Entonces yo incluí a los Manriques. Y luego en la siguiente temporada se, se queda nada más la, la mole y ahí le fui. Y, pues una cosa, una cosa me fue llevando a otra y, y de repente pues no supimos en qué momento fue un, un boom. El boom. Es que eh, lo que pasa es que cuando trabajas, es una visión que yo tengo, cuando tú estás concentrado y trabajando como profesional, a veces te va el, el, el cómo, porque finalmente uno ejecuta. A mí me dicen, oye, ¿cómo, cómo le cuando narras fútbol? Me siento y narro. ¿Pero sí. qué? Pero? Nada, o sea, me siento inarro y con la bendición de que hacer cosas que nos apasionan, ¿no? que nos gustan, pero a mí me llama mucho la atención, que esto cre creo que es una virtud muy grande que tú tienes, es el poder ir ligando proyectos que son de líneas diferentes, y tienes la capacidad de utilizar esas líneas diferentes, y amalgamar algo que termina siendo bastante bueno. De hecho, eh... Cada, cada temporada, haz de cuenta que terminamos temporada y descanso, pero al, no sé, a los dos, dos meses o no, es más, ahorita ya no, literal, yo creo que ya no descanso. Yo decía, ¿qué tengo que hacer para...? O sea, yo me sé competencia a mí mismo, porque antes decían, eh, la misma gente del teatro decían, no, es que este, la pastorela no es teatro. No, yo nunca he dicho que es este teatro, es un espectáculo. claro O sea, es un espectáculo que, que presentamos y le hallamos la, la, la fórmula porque normalmente la gente va al teatro pues a, a ver una historia, dramas entonces la, lo que encontramos en la pastorela que le gustó a la gente fue todos los problemas que se viven sí. los presentamos con algo chusco eh, en ese entonces acababa de pasar en, en, esa, en la segunda temporada que fue el parteaguas que ahí ya, ya agarró un vuelo impresionante este, acaba de pasar lo del video de Vivian y Eliseo. ¿Cómo no? Entonces, yo manejaba este, los shows de Chavana en, en diferentes partes, con, con las chavas, con las chicas de las noches, en ese entonces. Y le digo a Vivian, oye, ¿por qué no haces una, una este, actuación especial? Nomás una función. Bueno, entonces va y hace una... o sea. Ella iba nada más a hacer una, una función, función y adaptamos este, cositas. En ese entonces, la, la iba de pastora, la, la pastorcita, la mamá pastora era Ana Sí. Entonces, para adaptarlo, en el segundo acto, este, estaba Ana porque Ana Cho pues, no encontraba a su hija, no encontraba a su hija, que esa fue la adaptación que tuvimos que hacer para justificar la entrada de Vivian. sí Entonces, de repente sale Vivian con, con, con un morralito y mamá, mamá y... Y Ana Chujo, pues, ¿quién eres? Pues soy yo, no te acuerdas, tu hija perdida. Dijo: Ay, mijita, es que con ropa no te reconocí. Entonces, <risa> y, del, y del costal, dice: Ten, y saca la kit y saca la. la sí. es que estos me metieron en muchas broncas. Y la gente le encantó. Claro. Y me dice: Oye, Luki, ¿sabes qué? Me sirvió de terapia. Y se quedó la temporada. O sea, iba por una función sí, sí, sí. y se queda. Y luego, al poco tiempo lo de las Lavanderas. Sí. Y invito a Carla Luna que haga una actuación especial. Ya en las últimas funciones, eso, eso cuando pasó luego la separación de ellas, eran ya las, la, la, casi nosotros terminar temporada. Y va y hace la, la, la actuación especial de, de, la, de, de ella, de la Lavandera. Entonces le encontramos ese... O sea, eran problemáticas que pasaban en general, no sí, nada más sí, sí. los talentos. Y la gente se identificaba con eso, con situaciones que pasan del seguro, el, las eh, situaciones climatológicas, o sea, todo, todo, todo, todo lo, lo, lo presentamos en una historia chusca. Entonces, ahí ya le dimos el, el, el agrado para el público de dignidad, claro. lo, que, lo que el público quería ver. Pero después decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y luego a la siguiente temporada esto, entonces cada vez este pues el proyecto funcionaba pues funcionaba mejor. Este, nos metimos en cuestiones de la política. En ese entonces, Will, que le mando saludos a mi compadre, es el escritor, sigue siendo el escritor, sí. tiene, ya esta es la, la, la pues todas la, la, las, esta es la 10-11, es que es, es como se agarran dos años, pues sí. o sea, ahorita vamos en la temporada 10 y en enero inicia la 11. La 11. Entonces, este, van la 10-11. Bueno, Will ha sido el escritor de, de, de... todas. De todas. Que yo la verdad no sé cómo me aguanta mi compadre porque a veces en la madrugada o le mando un, un de cosas que... que se me, Te y, van viniendo a la mente y dices, sí, tengo que mandarla ahorita. Y él sabe cómo adaptarlas, o realmente le compare, se me ocurrió esto, y lo ponemos. Entonces, son cosas que, que, que funcionaron. Y él estaba de Diablo, junto con, con la Mole. Y después le sale un proyecto y, y, y mi compadre se va, regresa, y era cuando estaba, era en campaña, estaba al... El, el bronco el bronco es, y este y junto con Enrique Páez que es que es nuestro nuestro director este empezamos a, a, a decir oye fíjate queremos hacer la idea del personaje del tronco y esto", y como que ay compadre pero es que eso no pasa nada y total un día en el departamento estábamos ahí como que sonseando y agarró un sombrero y, y este y una amiga ahí medio lo maquilló y trae un chaleco y ahí grabamos el primer video con el tronco. El, el... el tronco, sí. El tronco. Sí, y, sí, no. y después de ahí dice, oye, compadre, no pasa nada. Entonces hablamos con una persona que, que estaba llegada a, a, en ese entonces a, a al, don... al, al, al exgobernador gobernador, y dice, hombre, sí, dale, no pasa nada. Entonces, de hecho yo grababa a Will, íbamos a restaurancito y se ponía en, el, en un, un restaurante de cabrito y él se ponía yo grabándolo afuera de Palacio. Sí. Ahí yo lo grababa y No pero no y... se le ha quitado el hábito. <risa> ya lo tuvimos aquí a Will. Sí. Y mm. este, no se le ha quitado el hábito, es es, es eh, eh, eh, el vaso está vaso mm. aquí. Mm. Y hace y hace esos personajes eh, tipazo. Sí. Y funciona. Funcionó tanto que eh, en ese entonces, ya como gobernador, va Jaime Rodríguez a ver la función y ve, lo, o sea, lo ve, porque yo lo, lo, lo presentaba en un pony yo un, un pony lo metía sí, al teatro, sí. o sea, sí. montado en un pony y la gente, pues, como, o sea, como un pony dentro del teatro, sí, sí. Lo, pues, lo, lo metía dentro de las butacas y, y ya se, se bajaba y qué ha habido raza, y bueno, y, y estaba este Jaime Rodríguez y lo ve. Y por medio de, de este Guillermo... No me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que Memo Blanco. Memo. Lo invitan y se lo llevan al Mundial. Y se lo llevan a la gira sí. cuando ya iba ahora para presidente. Y ahí, ahí salió el personaje del, del tronco. Del tronco. Oye, una de las cosas que me llama mucho la atención... ¿Cómo haces para gestionar y para manejar tanto talento? Porque finalmente... Todos los que estamos dentro del medio tenemos algo de orgullo, algo de que merezco más, algo de que yo soy mejor que no sé quién. Este, hay una lucha de egos importante, güey. ¿Cómo, cómo, ¿cómo manejas eso? Fíjate que me, me pasaba al principio cuando eran la mayoría de la misma televisora, sí, sí me pasaba eso. O sea, cuando eran, eran, entonces. De hecho, sí, sí, eso sí lo, lo puedo presumir. No bueno, me gusta mucho el, el, el, la onda del Yoyo. -yo, pero yo creo que fui el primer productor que juntó las tres televisoras en un mismo escenario. Eh, incluí talento de Televisa, de TV Azteca y, y, y Multimedios. Y no existían televisoras, existían compañeros de trabajo. O sea, era agradable claro. trabajar eh, con otro compañero. Entonces yo creo que eso, digo cuando, cuando estaban la mayoría de una sola televisora, sí sí batallaba. O sea, a se a traer un... Sí, porque, pues, oye, ¿qué les Es que es este, no, pero es que yo también, pero es que. Y en ese entonces estaba muy fuerte la onda de las redes sociales en Twitter. Y eh, sí, pero es que yo tengo tantos millones en. Eh, eh, eh. Entonces sí existía esa. Rivalidad. Esa, esa onda así. Pero digo, afortunadamente, pues como productor tratas de, pues de, de mediar. No hubo un choque y con a... alguno. Fíjate que. Sin que, que digan eh... nombres, ¿verdad? Obvio, no, pero. Fíjate pero que no. Así Fuerte, ¿no? Nunca, o sea, no. lo que pasa es que cuando, digo, analizas primero el talento, cuando yo veo que llega a pasar ese tipo de situaciones, que veo que ya, ya es algo que sí me va a distorsionar este el, el elenco, lo saco del proyecto, he sacado gente del sí, proyecto. Sí, que te va a ensuciar lo que ya construyeron, ¿no? O sea, sí, los, entonces ya hay gente que dicen, a ver, ahí sí no digo nombres, pero personalidades, te vas, oye... Te vas, así no me sirves y se van. Y, y, y, y, y por ejemplo, ¿han, ¿se te ha ido talento previo? así previo, Dices, ya vamos a tener la obra y, y que se te rajen de que no, pues entonces yo no ahí me largo. De repente pasa, ¿no? Me ha pasado eh, antes. O sea, el, el libreto se hace siempre el perfil del talento. Uh -huh. Entonces Se hace el perfil del talento, a ver Will Ben, estos son los talentos, entonces él ya analiza y entonces él, él ya sabe eh, tus diálogos que, que ponerte a ti por el perfil Exacto. que tú manejas. Entonces ha tocado que de repente no, ya no, entonces nos voltean pues, todo el libreto, porque el libreto se hizo a, a, Según el per a tu la persona. persona, sí, a claro, tu perfil. Claro, claro. Entonces sí, sí nos ha pasado, pero a veces decimos bueno, qué bueno que nos pasó antes, pero nos ha tocado unos a mediación de temporada. Y es más complicado. Güey. Sí, porque por ejemplo decía Feres de teatro. O sea, Fer le dice a Fer: No hay bronca. El asunto es que nosotros batallamos más. O sea, los que se quedan son con los que batallan más. Porque ellos tienen que volver a ensayar. ¿Y sabes con quién son con los que batallo? Con los que no son estelares. O sea, yo no batallo con un Chavana, con un Fernando Lozano, con Mario Besares, con un nuevo. No. A veces la gente nueva que le da la oportunidad. A veces es con la que batallas. Es que lo que pasa es que, digo, los viejones que acabas de mencionar, pues son tipos que ya, tienen, ya, ya pasaron todas, ¿no? Sí, pero, pero al fin del día muchos dicen, son, son divos. Ah, y sí. me dicen, oye, no batallas con... no no batallo con nadie. O sea, yo en lo personal no batallo con nadie. Porque aparte son amigos. O sea, entonces se les invita un proyecto, yo siempre he dicho, de amigos... ...aquí no, no existen televisoras... ...o sea, es que existen compañeros de trabajo... ...entonces, por ejemplo... ...es, es muy, muy grato ver... ...hasta a mí me da mucho gusto que, que hoy en día... ...se hicieron muy buenos amigos... Chavani y recta... que nunca habían trabajado juntos... ¿Sí? ...entonces trabajan y se llevan muy bien... ...y de repente se van a quemar juntos... A... Sí. ...eso a mí me gusta... ¿Por qué? ...porque quiere decir que... ...hay una buena vibra en, en, en, en el equipo... ...que veas este, un... ...ahora por ejemplo un Fernando Lozano... ...Mario Besares este, Chavana, Recta, o claro. juntos Es algo que ellos disfrutan Ah, qué padre, voy a trabajar ahora con, con Con este Con Mayito, ahora, pero Ellos, todos juntos los que te acabo de mencionar Nunca habían trabajado juntos Y es, es otro punto a tu favor Y ellos lo disfrutan O sea, ellos ya quieren ver que, que, que, o sea, Cómo vamos a desarrollar la historia Porque ellos ya, ya quieren ver el, Cómo van a explotar ese, ese, ese equipo de trabajo que se hizo. Ahora se incorporó, eh, me imagino que sí lo has de conocer, El Trapos. Sí, como no? Bueno, sí, él es de teatro. El Juan Márquez. José Luis Márquez se, incorpor, se incorpora y dice, yo estoy encantado con trabajar con, porque él, él hizo teatro, ¿sabes? Sí, es sí, persona sí, claro, que estudió sí. teatro. Entonces, cuando le saben, dice, lo que para mí es un agasajo, trabajar con todo este equipo de talentos. Es que esa parte cuando tienen La posibilidad de trabajar de manera Con el gusto de ir a trabajar Es más, incluso a veces no lo ves Ni ni siquiera como un trabajo Es necesito ir, quiero ir Y eso tiene mucho que ver Porque al final es la realidad, tiene que ver con lo que tú manejas Con lo que tú haces Porque la cabeza del proyecto eres tú Con todos los monstruos que, que tienes ahí La cabeza del proyecto eres tú ¿Pesa? Bastante <risa> pues es que es un compromiso. Eso claro. es, un, es, un, es un compromiso de, eh, mira, en cuestiones, ya he aprendido, porque hay cosas que me he equivocado, o sea... Pero, pero normal. Sí, pero entonces tratas de aprender y, y, y digo, de, de, de lo que aprendiste, es, tratas de no volver a equivocarte. Entonces, por ejemplo, si existen, este, eh, ¿cómo te podría decir? Por ejemplo, Mario Besares es... es pues es una trayectoria uh -huh. en el teatro es, es nacional al fin del día es una persona nacional entonces ¿cómo vas a meterlos en el spot? ¿quién se menciona primero? ¿Quién? o sea todo eso y yo lo platico con ellos o sea no es algo que yo diga ah este, el spot se hizo así claro no o sea se platican oye cómo ven o sea trato de de incluirlos en el proyecto y opinan no no si sí, va él va esto o sea si sí, sí hay hay esa comunicación entonces cuando esa comunicación y existe un respeto, ah, no, al señor primero porque esto no, eh, debe, o a veces, no lo que mételo ahí primero porque él, o sea, ellos mismos. Sí, claro. Entonces, eso, eso de, de incluirlos también en parte del proyecto hace que estén más relajados. No, y ayuda a que ellos entiendan también una parte de lo que tú estás haciendo. Porque eso es importante. Ya cuando uno identifica, porque del otro lado dice, ah, lo que. Pues, ahí nos puso y ya estamos nosotros trabajando no, cuando ellos se dan cuenta, oye, tuvo que hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto es, ah, caray, o sea, que vamos a cuidar el proyecto. De hecho, cuando estoy trabajando en, en elegir el, el talento, yo, yo termino la temporada y literal descanso dos meses y luego ya empiezo a ver qué voy a modificar, qué talento voy a incluir, qué talento voy a quitar y empiezo, y empiezo a, a ver qué talento pueda funcionar. Eh, por ejemplo, ahora, ahora lo de, lo de Márquez fue algo que dije, oye, el Trapos. Sí. O sea, son una, así es Hablo, oye compadre, fíjate Sí, claro, entonces es, míralos desde antes Explícales el proyecto, entonces Es un trabajo que tío, sí se realiza Desde desde mucho sí. tiempo atrás Entonces, pero el elenco no sabe quién todavía va a estar No Ya hasta cuando ya los junto, Ah, entonces ya es como que, ah, bueno, se incorporó es, quitamos esto Entonces sí, sí. ya hay, porque hago una junta Previa antes de, de hacer la La rueda de prensa, entonces Los junto a todos entonces, eso también le da un sabor de, bueno, ¿a quién va a estar? Porque a veces ellos mismos no saben quién va a estar. O a veces sí. no saben quién se va a ir. Entonces, ya cuando lo ven, ¡ah, qué padre! Y, y entonces, te digo, in, eh, juntarse gente así, te digo, de tres televisoras con, con, con, pues vaya, ahora sí, pues protagónicos en sus, mismas, este, empresas. en sus mismas empresas. Es un proyecto muy muy muy agradable. Y que pareciera en algún tiempo hasta que llegaste tú, que, aunque suene a rola pero que antes no no nadie podría pensar Ah se van a juntar talentos de la... no definitivamente no entonces sabes por qué pasaba eso uh -huh. porque yo lo aprendí o sea, estando ya en, en el teatro yo yo no le sabía la onda del teatro o sea yo hice un proyecto que era la pastorela ya cosas de teatro pues no entonces las fui aprendiendo y fui como encontrándole a mi proyecto, no al tema del teatro. O sea, mi proyecto era sí. el teatro, yo me enfoco en ese. Lo que sean de más producciones, pues yo respetaba cada quien. Entonces, en ese entonces, eh, el director del Teatro Versalles decía es que no puedes incluir talentos de otras... De, de, de aquí no pueden trabajar talentos de otras empresas. Esa era la información que yo tenía. Entonces yo empiezo a investigar y me dice, no, sí, o sea no tiene nada que ver ah, pues si suena al cochinito Puedo, sí, puedes no. incluir entonces empiezo es cuando empiezo a incluir este, talentos de otras televisoras pero también eh, como que estaba medio cerrado el tema porque no presentaban talentos de otras televisoras en proyectos en el teatro Versalles entonces porque bueno se respetaba no sé. claro posteriormente después me hacen la propuesta para estar como director de los teatros Versalles que sí, honestamente, sí la, sí la pensé. Y total, dije, bueno, la acepto porque yo sabía lo que... En muchas cosas yo carecía como productor. Entonces dije, bueno, ahora como director. Entonces, cuando entro como director de los Teatros Versalles Le di una... Eh, se incluyó después, este... Fernando Lozano y Chilinflas con La Pareja de sí, Diversión. Sí. Traje a Ñurca, Lalo España O sea, se abrió un par de aguas y el teatro era para todas las televisoras. pero tío, Pero son cosas que yo no sabía, o sea, ya cuando estoy como director, es donde me di cuenta que, que, que estaban limitados o sea, que el teatro era para todos, y, y es pérdida Sí, si de hecho, la posibilidad de tener el talento ahí, pues, cuando yo hablo con el ingeniero Guillermo Franco estoy muy agradecido con él, porque él fue el que me dio la oportunidad de, y me ha apoyado mucho en el proyecto de, de La Pastorela le dije, oye no hay ningún problema que vengan talentos de, de otras televisoras a, a Versalles ¿Dónde se va a quedar el dinero? Pues en Versalles O sea, no, no estamos para aquí Es un ganar-ganar todos El teatro es Extraordinario Para todos Extraordinario ¿no? o sea, Entonces de ahí Fue otro parte de aguas Para poder hacer Más cosas ¿No has pensado en algún momento Decir, sabes qué Porque en La pastorela está Súper, súper identificada Ahí Puedes decir Ah, la voy a aventar en Tal lugar Fíjate que sí Sí lo he pensado, pero de hecho precisamente hoy, hoy me lo dijeron, pero ya les sale la fórmula, si el queso con papas te funciona, sigue dejando el queso con papas, o sea, para, o sea, la gente tiene muy identificado el proyecto de la pastoral en el Teatro Versailles, porque son 10 años presentándome ahí. Ya es un hábito. Sí, de hecho, cuando se cierra el teatro con la pandemia, se cierra el teatro, entonces, no había, fe, no había fecha para, para activar. Entonces, pues, dije, pues, ¿dónde voy a presentar el, el, el proyecto? Porque pues, no, no, había, no había dónde. O sea, en Versalles, pues, no decía nada. Entonces, este, un buen amigo mío, Alan Pachas, mando saludos al buen Alan, también que hace, está involucrado en el teatro, sí, trae sí, sí. Muy, muy buenos proyectos, me dice, no, pues, él, él me ofrece el, el, el Teatro de Landa. Entonces, total, pues yo traía la, la intención de la temporada pasada presentar el proyecto de la pastorela en, en la anda. O sea, traía eso, o sea, lo traía como opción. Uh -huh. Cuando voy a, a hablar a Multimedios para hacer el, el plan de publicidad para la pastorela, este, me dice el ingeniero Guillermo Franco, ¿y dónde la vas a presentar? Yo, pues, pues me gustaría en el Versalles, pero pues no hay fe A ver, espérame. Total, hoy hay algo para. Sí, planeado para Versailles, no, total Y que me re, O sea, ahora ya no estoy como director Rento el teatro, o sea, renté el teatro Exclusivamente para la pastorela Pero cuando me diciendo No, re, quédate con todo O sea, renta todas las tres salas Entonces la temporada pasada estuve Con todo el teatro Versailles Y todavía sigo con Con el teatro Versailles ¿Qué sigue, Luqui? Descansar Bueno, eso tienes que hacerlo hermano sí o sí ¿Por porque hay que hacerlo, hay que recargar pila pero, ¿qué sigue? Tú, yo te conozco hace muchos años, tenemos muchos años de no vernos, pero es un tipo que no para por eso te pregunto, ¿qué sigue? hay unas propuestas de, de, de proyectos con dos productores este, nacionales de hecho, hoy, hoy platiqué con uno y traigo, o sea yo tenía pensado decir, bueno, la pastorela la termino en esta temporada de hecho, yo estuve muy enfocado en el en, en tema de, de, de la pastorela, o sea, de sí. cómo armando el proyecto y todo. Me dicen, ¿pero para qué lo terminas? O sea, porque ahorita, por ejemplo, en esa temporada este, voy a invitar talentos, este, invitados especiales cada, cada viernes. Entonces digo, sí, lo que pasa es que ¿qué voy a hacer después la otra, la otra, por otra temporada? temporada? O sea, pues ya sabrás, o sea, tú termina, y, y, pero no digas que ya lo vas a dejar. Este, y luego en ese entonces me escribe este Gerardo Quiroz, sí. este un, un buen amigo, que, es que ahorita está produciendo con Juan Osorio Aventurera, y trae, trae el que trae Cats y, y, sí, y sí, otras sí. producciones, y me escribe para un proyecto. Entonces yo y le digo, ¿sabes qué? No, le voy a seguir con la pastorela, porque me gusta el proyecto, entonces puedo empatar unas cosas terminando pastorela con... con, sí. con pero son cosas que, vaya que se me dan. O sea, si tú me dices, oye, ¿qué, qué? terminas Pastorel y qué sigue? Pues la verdad no sabré decirte porque a lo mejor se me presenta otra cosa. Y traigo, traigo eso ya con, con, con Gerardo Quiroz, ya estamos en pláticas, y con, con otro productor que ahí todavía no puedo decir, este, pero este, hace novelas y todo eso, y traemos ahí otro, otro proyecto por hacer. Extraordinario. Me, me da mucho gusto, de verdad, a la vuelta, llevo primero, eh, volverte a saludar, güey. Porque tenemos historias bastante no, buenas del pasado, tengo. muy, muy buenas. Esa es una. La otra, yo te lo tengo que decir porque yo lo veo con mis compañeros. A mí me tocaba, estando en Televisa, cuando iban y promocionaban la pastorela, por ejemplo, y escuchar lo que decían mis compañeros, todas eran cosas muy positivas, muy contentos de poder estar trabajando con proyectos con, contigo. Y, y te lo digo honestamente, no te estoy dando, no te estoy dando flores nomás porque sí, güey. Es en serio. Y tú lo sabes, porque los muchachos todos trabajaron con gusto. Entonces, yo creo que, eh, ojalá que no solamente en Monterrey yo hablo de Nuevo León en general y ojalá que en todo el país gente como tú siga, siga con ese amor por este trabajo de generarle entretenimiento a la gente, que eso es bien importante. Fíjate que dijiste algo muy importante muchas cosas sí las hacemos por amor, porque, eh, por ejemplo, unos creen que se gana una lana, o sea, creen que yo me gano una lana en mi sí. proyecto, y no es el proyecto que más le invierto dinero. O sea, la gente que, que, que sabe cómo está... O sea, mira, a veces dicen, es que necesitamos rescatar el teatro. O sea, nomás dicen, necesitamos rescatarlo. Sí. Pero nadie le invierte. Sí. ¿Y qué hace, yo, yo, hago, yo tengo una producción, o sea, sí. Pues ahora, por ejemplo, el Versalles estuvo mucho tiempo... Este, ahí todos cerraron la pandemia. Nadie fue hizo una propuesta. A mí cuando, cuando me dicen, te lo rento, yo dije, me lo quedo. No, sí. Después, te lo juro, Lacho, dije, ¿qué hice? No te miento, en serio. Me aventé como tres días sin dormir pens porque, pues, a ver, renté un jacalón, pero no sabía. Y antes, pues era, tú como director, pues, yo este, sí, pues es pagaba que esto. Ayer. sí Ahora no, entonces ahora, yo pagaba renta. Yo le pagaba a los taquilleros. Yo le pagaba a los del snack. Yo pagaba a los técnicos A la gente de limpieza Y luego Ahora temas que yo no sabía Ahora tienes que sacar la eh, No sé qué de protección civil Tienes que ir a tesorería A pagar los impuestos Tienes ¿Qué? que no ser espectáculo. Entonces Al último dije ¿Qué, ¿Qué? hice? No, ¿Y a qué me va a salir esto? Sí Y luego Pues que la, Y luego la publicidad Del proyecto O sea que, que Sí, sí se, le, sí se le invierte Pues una sí, cantidad una lana, considerable una Panorámicos Bardas Este eh, Spot Menciones Etcétera entonces, todo eso lleva, lleva un, un, un, o sea, pues una inversión. Entonces, cuando dije, bueno, pues ya estoy aquí, pues dale. Y mucha gente sí me lo dijo, oye, la verdad, qué pantalones para haber pa agarrado el, o sea, el, el teatro, así. ¿Ah, sí? Entonces, ya ahorita que voy encaminado, yo dije, bueno, lo hice. A lo mejor no gané, pero lo hice. Ahora sí, como dije, sí salvé el teatro de una manera y lo más padre es que se siguió presentando mi proyecto. Que Exacto. es la pastorela VIP. Hermano, me da muchísimo gusto, güey. De verdad, me da muchísimo gusto volverte a saludar, darme cuenta de todo lo que estás mm. haciendo. A lo mejor tú no te dabas cuenta, pero yo te estaba viendo. Este, y ya te tengo anotado para la segunda temporada, güey. No, y te vamos a hacer la invitación ahí de Pastorcito, de Diablo. Soy un fenómeno, güey. No, pues hay que verlo. Soy un fenómeno. Para que la gente esté al pendiente. Imagínense el hacho con las diablas. Qué barbaridad bueno, ese, güey. Bueno, está bien. <risa> hermano, muchísimas gracias No hombre, gracias a ti Lecho por la invitación Y digo, la verdad, eh, tú mencionaste ahorita algo muy importante A veces la gente ve el talento Pero no ven las personas que hacen las cosas detrás de Y digo, muy agradecido por la oportunidad Para que la gente conozca un poquito del trabajo que realizamos Y lo que falta hermano. Primero Dios, así va a ser Muchísimas gracias a Y tí, gracias Lecho. a toda la gente que nos acompaña Y estén pendientes Vienen muchos, pero muchos capítulos más de un podcast más Pásenla bien